¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué bien hice ir a las margaritas para que me prestaran este armatoste infernal! Miren nada más, miren nada más que chulada, bárbaros. En el norte de Turambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como hipogótamo fumaba uh, Hubaba uh, uh, puro y... Tenía... Tenía... Mucho sueño. ¡Eh, ah, gorda, sí. bueno, no. ¡Espérate, Carmen, hombre! ¡Estás muy huesura, Carmen! hazte pa... para allá, Carmen! ¡Carmen, hombre, no jales que te cobijas ¡Módriga! ¡Sacastar! Sí, si la cadenita, Carmen, hombre! Logra. ¡Carmen, Bárbaro hombre! estate en paz! ¡Hija de María Morales! ¿Cómo estás flaca, hombre? ¡Eres el puro tuétano! ¡Sí, ¡Carmen! perdió! ¡Oye, Carmen, hombre, ya! ¿Quién fue? ¿Quién fue el lo quebró? ¡Lo quebró, mondrigos! ¡Ah! Tenían que ser ustedes otra vez. ¿Qué carambas hacen aquí? ¿Por qué se me aparecen hasta en la sopa? Parecen moscas en miel. Ya ni la hacen. Ya me acordé lo que estaba soñando. No hagan ruido. ¿Qué escucharon? Si siquiera respiren! ¡Hay que susurrar! ¡Duérmete, monstruo! ¡Duérmete ya! ¡Que viene el coco y te comerá! ¡Duérmete, monstruo! ¡Duérmete ya! ¡Que viene el coco y te comerá! Y es que... Escuchen bien, debajo de la cama de Julio vivía un monstruo peludo, de manos azules y largas uñas amarillentas. Julio lo conocía muy bien, puesto que lo había escuchado en varias ocasiones. Sus papás, bah, sus papás no le creían, no le creían absolutamente nada. Y es que ser niño no es fácil, nadie lo tomaba en serio. ¿A ustedes sus padres los toman en serio? Espero que sí. Los de Julio decían que era su imaginación. Que leía demasiados libros, que veía demasiada tele, que veía demasiados cuentos. Imagínense, pero... ¿Acaso era su imaginación aquellas risitas a la medianoche? ¡Grr! Ay, Y aquellos gruñidos... ¡Pobre Julio! ¡Ah! ¡Eso sí que lo hacían gritar! Entonces, su padre se levantaba malhumorado del sillón. ¡Ah! ¡Ah! Apagaba la tele. Tenía que dejar de ver las Olimpiadas. Y así... Completamente malhumorado, salía como catapultado a las habitaciones de Julio para demostrarle que todo lo que había visto era un sueño. ¡Julio! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no existe ningún monstruo debajo de la cama? Lo que has visto está en tus sueños. Y sí, el padre de Julio Temerario se metía debajo de la cama. ¿Qué creen que era lo que encontraba ahí? Claro, absolutamente nada. Eh, pero eso no aminoraba el peligro, pues todos sabemos que los monstruos se pueden hacer invisibles cuando se les da su gana. Ah, a la mañana siguiente, Julio encontraba la prueba irrefutable de la existencia del monstruo: Ay, ¡Un calcetín masticado, cubierto de baba! Lo que tienes que hacer es cerrar el paso. Le decía un compañerito del colegio. Cerrar el paso. Nada más escucharlo. El pobrecito de Julio sentía escalofríos. Así es. Debes meterte debajo de la cama. Tu mozo ha hecho un agujero. Allí encontrarás un hoyo. Debes taparlo y asunto arreglado. Así me decís yo del mío. ¿Meterme debajo de mi cama? Solamente de pensarlo, Julio se llenaba de miedo. Pero esa noche, el monstruo dio más lata que de costumbre. Hubo chillidos, rasquidos e incluso sin Estaba llegando demasiado lejos. Pobre Julio, no pudo conciliar el sueño con tanto ruido. Así que al amanecer, Julio se armó de valor. Buscó entre sus juguetes un casco de niño grande se lo puso y con mucho cuidado entró debajo de la cama como su compañerito le había dicho allí encontró un agujero negro y fétido y con mucho cuidado metió la cabeza en el agujero lo que había del otro lado lo dejó impávido y sorprendido una enorme chimenea de piedra Iluminaba una habitación, bastante fea por cierto. ¿Y qué había en esa habitación? Enormes cuadros con retratos de seres de tres cabezas, lámparas de calavera y del techo pendían murciélagos de juguete. ¡Ah! Julio no pudo reprimir una exclamación de sorpresa. Como tampoco pudo reprimir. Algunas risitas, por lo ridículo del lugar. Fue entonces cuando escuchó un lamento. ¡Mamá! ¡Hay un humano debajo de mi cama! Escuchó Julio una vocecilla chiclosa. ¡No, Julio, hombre! ¿Cómo crees, hijo mío? Ya te he dicho que los humanos no existen. Que han de haber hecho daño a los gusanos de la cena. contestó. Otra voz igual de chiclosa. ¡No, mamá! Te estoy diciendo que hay un gusano, un monstruo, un niño y una cantidad de porquerías debajo de mi cama. ¡Entiéndelo! No, no, no, no, monstruito. No digas tonterías y ya no estés dando lata que estoy viendo las monstrinovelas. El monstruito se fue furibundo a su cuarto. Cuando llegó... Julio había asomado la cabeza y el monstruito no lo podía creer. Se quedaron viendo, petrificados. No podían parpadear. ¡Mamá! ¡El humano! ¡Mamá! ¡El monstruito! Y cada uno, del lado de su cuarto, corrió. Buscó hojas. Lumones, colores o cayones, que para el caso es lo mismo. ¡Ay, no salen! ¡Son nuevos! Y comenzaron a dibujar lo que habían visto del otro lado de la cama. Julio había terminado su obra. Un horripilante monstruo. ¡El monstruito! ¡También! Un horripilante humano. Y se dispusieron a mostrarlo en casa para que por fin les creyeran. ¡Mamá! ¡Mamá! cuarto Mientras Julio hacía lo mismo del otro lado ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren! ¡Miren! ¡Déjenme de ver las olimpiadas! ¡Esto es lo que hay debajo de mi cama! <risa> ¡Qué bárbaro eres, Julito! ¡Qué imaginación tienes! ¡Anda ya, vete! ¡Es demasiado noche y queremos dormir! Julio se fue inconsolable a su cuarto y comenzó a llorar y a llorar y a llorar Cosa que hizo... ...que el monstruo lo escuchara. ¿Qué será eso? ¿Será eso un no hombre desagradable? Se armó de valor. Y poco a poco... ...regresó a su cama. Se metió debajo de ella... ...e introdujo la cabeza. Lo que no sabía es que Julio... ...lo había escuchado. Y había hecho lo mismo. Así que cuando Julio metió la cabeza dentro del agujero... ¡Ay! ya! ya, ya, ya! ¡Ay! ya, ¡Ay! Ya, ya! ¡Se dieron un tremendo cabezazo! Quedaron viéndose fijamente. Estaban petrificados. ¡Hola! Dijo el monstruito. ¡Hola! Contestó Julio. ¿Eh? ¿No me vas a comer? ¡No, hombre! ¿Cómo crees? ¡Yo solo como gusanos! ¡Mis papás no creen que existas! Mira, los míos tampoco... Oye, ¿y si somos amigos? Ay, pues, me gustaría tener un humano de amigo. ¿A ti un monstruito? Sería muy bueno. Dame esas cinco. Ay, sí, dame esas tres. Se fundieron en un enorme abrazo. Desde entonces, son los mejores amigos. Decidieron guardar el secreto para siempre. Claro. Esto sucedió hace muchísimos años. Cuentan que ahora ya son compadres y que sus hijitos estudian en la misma escuela. ¡Qué raro! Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, mondrigos, ¡dejen dormir! Ah. Carmen, Carmen, ya encontré la cadenita, Carmen. ¡Ay, que tú me regalaste, Carmen! Eso. ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no dejan dormir! ¡Carmen! ¡Ay, mira! ¡Encontré tu cadenita, Carmen! tiene una silla, sí, bárbara! cómo estás! ¿Cómo ¡Ay! ¡Ay! ¡Hora que fue! ¡Hora que fue! Tenías que ser tú, condenado músico de orquesta barata. Y con ese violinzote, ¿eh? Ya nada más que hora es. Ya es hora de hacer la me. Y otra vez ustedes. No me van a dejar dormir, ¿verdad? Porque no respetan el sueño de un venerable anciano. <risa> Porque no me dejan disfrutar de mi fueguito. Qué bonito fuego, ¿verdad? ...ese sonido más bien pareciera el sonido de la lluvia... ...fíjense que hace algún tiempo... ...anduve por el Istmo de Tehuantepec... ...sí... ...aquí en parte de Chiapas y allá aparte parte de Oaxaca... ...y conocí un cuento muy bonito... Un, ...un cuento que habla de la creación... ...de cómo se hicieron las cosas... ...de un gran diluvio que hubo... ...así es... ...cuando sucedió ese diluvio... ...todos se fueron al cielo... ...y ya estando en el cielo pues el Todopoderoso le pidió al sopilote bajar a inspeccionar la tierra. Tenía que palparla para comprobar que ya no hubiese agua que les pudiera ahogar. Así que el Todopoderoso se dirigió al sopilote. Hijo mío, baja por favor a la tierra y regresa. Dinos si ahora podemos regresar. Inmediatamente el sopilote bajó a la tierra. Una vez estando ahí, Pudo darse cuenta que la tierra estaba seca después de muchísimos años. Pero no quiso regresar. Como bien saben ustedes, los opilotes se alimentan de carroña. Así es, es una ave carroñera. Y en la tierra después de semejante diluvio quedaron muchos cadáveres, así que el opilote estaba feliz. Tenía buffet y comenzó a comer. ¡Todo tipo de animales! Había iguanas, había venados, había ocelotes, había jaguares, había jabalíes. De todo. Lo único que no había era un pequeño animalito. De pronto, el sopilote pudo escuchar un ruidito estilo ¡poc! Volteó y debajo de un pedazo de barro salió una patita. ¿Qué es eso? dijo el sopelote Que no estaban todos muertos El sopelote voló inmediatamente ahí Y de donde había surgido esa pequeña patita Salió una colita ¡Pac! ¿Qué es eso? No lo voy a poder comer, está vivo Y de donde había salido la colita Salió una cabecita Diciendo ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? No sé Acabo de aparecer. ¿Tú quién eres? Yo soy un sopilote. ¿Y qué es todo eso? Todo eso que ves ahí es mi comida. Eso era una iguana, eso era un jabalí, aquello era un venado, aquello era un ocelote y aquello era un jaguar. ¿Y, ¿y yo qué soy, señor sopilote? ¿Tú? Se rascó la cabeza. No tengo la menor idea de qué seas tú. A decir verdad, nunca había visto un ejemplar como tú tan extraño. Parece que llevas tu casa encima. Así es. ¿Qué creen que era? Una pequeña tortuguita, pero como la tortuguita recién había nacido, no se llamaba tortuga, puesto que el Todopoderoso no le había puesto nombre aún. Así que el sopilote se lo hizo saber. Y la tortuguita comenzó a dar lata y a jalarle las plumas. Señor sopilote, señor sopilote, señor sopilote, señor sopilote, señor Quiero... Quiero conocer al Todopoderoso. Lléveme, por favor, yo no puedo volar. Usted me dijo que vivía allá arriba. ¡Estás loco! Yo no puedo regresar a los cielos. ¿No ves que lo desobedecí? Él me pidió que regresara inmediatamente para darle un informe. Así que si regreso después de tanto tiempo me va a castigar. Pero fue más la insistencia de la pequeña criaturita. Todos los días se levantaba diciendo: Señor sopilote, señor sopilote, señor sopilote, señor sopilote, a la hora de la comida. Señor sopilote, señor sopilote, señor sopilote, señor sopilote. Ya lo tenía desplumado a la hora de la cena y antes de dormir. Señor sopilote, señor sopilote, señor sopilote. Ya me tienes cansado. Vamos. Está bien. Me doy por vencido. Vamos a subir a que conozcas al creador, para que te ponga nombre. Así que, lo que hizo el sopilote fue trepar a la tortuguita en su lomo. ¡Ah! Y en ese momento, comenzó a despegar. En sus marcas, listos, ¡fuera! Y subió, y subió, y subió por los cielos. Como ustedes saben, los sopilotes no huelen muy bien, puesto que se alimentan de carroña. ...de cadáveres... ...así que a la mitad del viaje... ...la tortuguita no pudo reprimir su asco... ¡Ay, qué asco! ¿Cómo dijiste? No, no, nada, nada... ...la tortuguita... Eh, ...no aguantaba el olor... Eh, ...pero fue un poquito educada... ...cuando estaban ya más lejos... De la tierra y más cerca del cielo La tortuguita no aguantaba el hedor Y no pudo reprimir el asco Que le corroía las narices ¡Ay, qué asco, señor sopilote! ¡Dese un baño, por favor! ¡Apesta! Así que el sopilote Se puso tan enfadado Que volteó Y de un solo golpe De un solo aletazo Tiró a la tortuguita ¡Ay! Pobrecita tortuguita quedó como rompecabezas Todo su caparazón esparcido por toda la tierra Cuando el sopilote llegó con el señor Le comunicó lo sucedido Por supuesto, él ya lo sabía Se conmovió tanto pues era deseo de la tortuga conocerlo Que inmediatamente agarró una aguja mágica y un enorme hilo y comenzó a coser este caparazón Y a reunirlo pedazo por pedazo Parte por parte Con un soplo de amor Le regresó la vida La tortuguita estaba nuevamente Como nueva Únicamente se veían todos los retazos Por donde el señor había pasado la aguja Por eso decidió ponerle el nombre de Bigú ¡Bigú! ¡Bigú! ¡Vigú, me llamaré! ¿Qué quiere decir, Vigú, señor? Vigú, hijo mío, en zapoteco, que es la lengua de los habitantes de este bello lugar, quiere decir, desfragmentado en mil partes. La tortuguita estuvo muy contenta, perdonó al sopilote, y el sopilote siguió buscando cadáveres de aquí a la eternidad. Esto es Vigú. Me estaba durmiendo, perdón. Ahora sí, dejen dormir y a ver si tú te callas ya. Y cierra la puerta por fuera. Y eso va para todos, ¿eh? Mira nada más explotar a un pobre anciano de esta manera. Ya me agarraron de su payaso. Ay, el cantar de las... Ah, vivos. you' Cuando crezcan, por favor, por lo que más quieran No se olviden de jugar, no se olviden de imaginar Porque la imaginación es la salvación del mundo Luego uno crece, se vuelve adulto, se vuelve guiñón <tose> <tose> Amargados, pues, amargados No serán adultos amargados, ¿verdad que no? ¡Oh! Bueno, mi nombre es Cinco, Cinco Puzas y payaso no, espero que sea divertido y hasta la próxima Adiós